Una maleta de viaje pero como van a ver dentro de poco no se trata de cualquier maleta ni de un contenido ahí. ahora vamos a proceder a abrirla ah, realme wow esto pinta bien realme y más realme vamos a ver qué hay por aquí en este bolsillo y lo que hay aquí es increíble el realme gt master edition 5g es el mismísimo smartphone de la marca que tiene un Snapdragon 778G de gaming, tasa de refresco de 120 Hz en una pantalla super AMOLED, el cargador ultra rápido de 65 watts, super charge, super dart charge, y además, fíjense que tiene una forma muy delgada y ligera. Bueno, dentro de poco lo vamos a estar probando para contarles un poco más en texetra.com Bueno, y aquí está precisamente la caja del Realme GT Master Edition. Como pueden ver, está bastante bien empacado. Toca desempacarlo con las dos manos. Y acá podemos ver el saludo que se le da a todos los usuarios de la nueva familia. Aquí está la guía rápida. Como podemos ver, está en varios idiomas. Y es relativamente extensa. Vamos a ver qué más hay en la caja. Lastimosamente, como se van a dar cuenta, pues es un falso unboxing porque ya el teléfono está ahí afuera pero vamos a seguir viendo qué otras cosas se incluyen en esta caja de un smartphone tan particular. Como pueden ver, acá hay un acabado diferente al que estábamos viendo, que es ese cuero sintético que parece una maleta. En este caso, este acabado es un poco más eh, normalito. y Como lo pueden ver, la pantalla se trata de una Super AMOLED, con el punch hole que se ve ahí, muy modesto, y tiene una tasa de refresco de 120 Hz, digna de los más gamers. Los ángulos de visión son buenos, y aquí el set de cámaras que se roba el show, estas las posteriores. Una gran angular de 64 megapíxeles, otra ultra gran angular de 8 megapíxeles, y el macro de 2 megapíxeles. Muy atractiva esta cámara. Además, como pueden ver, tiene ese bumper que protege al dispositivo y el lector de huella en pantalla. Trae Google Services, como pueden ver ahí. Y algunas aplicaciones precargadas, algo que llaman Hot Apps, que para algunos puede llegar a ser bloatware. Lo bueno es que varias de estas aplicaciones se pueden llegar a borrar, dado que muchas veces no solo ocupan espacio, que es bastante codiciado, dado que no hay eh, la posibilidad de tener una memoria microSD, aunque la versión que nos llegó a texte es de 256 GB de ROM, para muchos usuarios no es agradable tener estas aplicaciones precargadas. Entonces como pueden ver se puede llegar a desinstalar algunas y otras como por ejemplo las hot apps se pueden llegar a desactivar para que no se muestre tal como lo, lo estamos viendo en pantalla. Ahora al volver se van a dar cuenta que efectivamente también podemos quitar otras tiendas de aplicaciones como el app marketing y demás, y usar lo que en esta zona es lo más adecuado, que es Google Play con los mobile services. Algunos usuarios nos han dicho que esas aplicaciones para ellos no son bloatware, que efectivamente ayudan, como esta del video, a complementar por medio de esa capa de personalización, lo cual es también es muy válido. Como dicen por ahí, todo va en gustos y lo importante es que el usuario tenga opciones precisamente para generar ese ambiente de la forma que más les guste y les sirva. A nivel de opciones y como dicen para los gustos los colores, el GT Master Edition tiene algo bien interesante y aquí estoy buscando precisamente la función para dejar la pantalla siempre encendida mostrando información genérica que pueda dar información y que efectivamente no llegue a drenar la batería de una manera agresiva entonces se puede tener el reloj y demás lo cual puede resultar bastante interesante para muchos además acá puedo cuadrar por así decirlo la, te la temperatura que voy a tener en pantalla, modo oscuro, modo claro, lo cual también ayuda para darle cierto estilo al teléfono. Aquí vemos muchas otras opciones en donde se puede cuadrar tamaño de la frente y otras que generen comodidad. Fíjense que pese a la capa de personalización, que a veces hace que los usuarios más acostumbrados al Android vainilla se pierdan, pues están la mayoría de opciones disponibles debido a que tienen los servicios de Google, lo cual va a garantizar que la interacción va a ser fluida para la gran mayoría de usuarios familiarizados con Android. Y como pueden ver, existe la posibilidad de ampliar de manera dinámica y virtual la memoria RAM o temporal para esas ocasiones en las cuales se necesita un poco más en los juegos o al ver algunos videos muy pesados y demás. Aquí podemos ver algunas otras opciones. Como ven, hay un montón de eh, aplicaciones precargadas, pero uno puede empezar a explorar a ver qué es lo que le sirve y qué no. Y, y borrar, porque pues muchas no están o no son conocidas en esta área del planeta. Entonces, fíjense, aquí vamos a intentar desinstalarla. Bueno, hasta el momento, la, la experiencia ha mostrado que varias de estas se pueden desinstalar. Está efectivamente el equivalente a la guía virtual de este smartphone. Y fíjense, el ángulo de visión sigue siendo bastante bueno. Acá podemos ver todos los detalles sin ningún problema y sin que se pixele. Está súper AMOLED. El tamaño y el peso son bastante adecuados. La cámara es muy vistosa y dentro de poco vamos a ver qué tal rinde. Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es cómo funciona. Pero en general se ve que es un producto bien acabado. Y muy bien pensado pero volvamos a lo que hay en la caja aquí nos encontramos otra sorpresa esta carga de 65 vatios super dart que realmente ayuda para todos aquellos que se les olvida cargar el teléfono en la noche porque en aproximadamente 30 o 35 minutos puede cargarse de 0 a 100 y acá está el correspondiente cable de usb a a usb c y la herramienta para acceder a la SIM. Eso es todo. No hay nada más en la caja. Para los que les preguntan, debajo no hay ningún otro compartimiento para audífonos así que no están incluidos. Eso es todo lo que hay en la caja. Y aquí vamos a ver un poco más. La parte de la carga, fíjense. Empieza y muestra que es super superdart, lo cual garantiza que va a ser bastante rápida. Ahora, a nivel del peso muchos se preguntan qué tan pesado puede llegar a ser y aquí está 194 gramos no está nada mal para todo lo que tiene el smartphone este Realme GT Master Edition que aunque no es tan potente como el GT efectivamente no desmerece porque tiene mucho que dar para todos esos usuarios que tienen un presupuesto propio de la gama media y aquí volvemos Efectivamente, para ver un poco las opciones de cámara, en donde en la opción de más, encontramos esa parte de la fotografía callejera. Y aquí vemos los filtros, que tienen varias opciones de color, dramáticas, Cyberpunk, que es muy conocida por bastantes, y esto que emula el alcance vocal de los lentes más usados por los fotógrafos. Entonces, usa el zoom, para moverse entre los 16 milímetros, 24, 50 y hasta los 120 milímetros. Además, si vemos en la parte izquierda, tenemos la opción de tomar fotos en RAW, cambiar un poco la parte de los colores y demás. Y pues obviamente en RAW no se puede usar esta parte de los filtros, y vamos a volver, efectivamente en RAW solamente se puede tomar con la cámara principal dado que capta muchísima información, esto es para la más pro y tenemos algunas otras opciones como el video dual, la parte del ultra macro que vamos a estar probando, fíjense, muestra más detalles de los que se ve con la cámara normal. Y aquí, efectivamente, podemos hacer otras cosas como grabar con la cámara frontal y posterior al tiempo. Y al mejor estilo de los expertos, grabar video o tomar fotos cuadrando opciones como la velocidad, la apertura. Como pueden ver, sin ser un fotógrafo consumado, solo tomar fotos de vez en cuando con el smartphone, se pueden lograr resultados bastante interesantes con estos filtros y una buena iluminación. En exteriores hace un, un buen trabajo, fíjense los detalles de del pistilo y demás. Inclusive los colores de los filtros hacen cosas interesantes. En la noche empieza a aparecer algo de ruido alrededor de las luces, pero eh, en interiores la cámara se comporta bastante bien. Capta detalles, le da colores interesantes, profundidad. Hasta la cámara lenta logra buenos detalles desde que se use bien. Así pues, se puede decir que es un set de cámaras que vale la pena probar y sacarle el gusto. Como podemos ver a continuación, la capacidad de respuesta del gt master edition es bastante buena en ningún momento se siente que el snapdragon 778 g unido a esa buena tasa de re de respuesta de 120 Hz empiece a flaquear lo cual va a ser toda una bendición no solo para los gamers sino también para las personas a las cuales les gusta consumir contenidos bueno y ahora vamos a ver qué tal es el audio y la visualización del Realme GT Master Edition. Como pueden ver, tiene un parlante mono, pero suena bien. Lástima que, que solo tenga uno porque se puede llegar a, a ahogar el sonido o encajonar cuando yo lo cojo así. Que llega hasta 90 Los ángulos de visión. Muy interesante para los jugadores y aunque las se empieza sí es que a la desvanecer mucho un poco el color o una alta tasa de refresco no está mal tiene 4300 mA de batería a nivel de navegación como pueden ver está bastante bien fluido los contenidos se ven vibrantes por ejemplo vamos a cargar este video problema, o sea, la, la tasa de refresco nos permite consumir fácilmente, inclusive pasar rápidamente de un lugar a otro, sin que se sienta que está quedado el móvil, y sobre todo, como lo habíamos visto anteriormente, en el modo GT, que, como pueden ver, optimiza el rendimiento. Es bastante interesante. Y vamos a ver en los juegos, fíjense que hay, hay un asistente de juego que nos ayuda a configurar todas las opciones para saber si queremos que entren mensajes o no, como lo que está pasando en pantalla. Podríamos bloquearlo acá. Podemos tener una segunda ventana, por ejemplo, para el Messenger, en caso de ser necesario. Pero ya vamos a ver el desempeño en juegos como Call of Duty Mobile. En general, el Realme GT Master Edition es una muy buena opción, desde que usted no necesite la carga inalámbrica, pues no la tiene, ni tampoco resistencia al agua y al polvo. De resto, eh, como lo hemos visto en la reseña, el desempeño es muy bueno, representa un gran retorno de la inversión. La fotografía callejera o street mood es genial, la fotografía callejera es para todos aquellos fotógrafos aficionados que quieren experimentar con filtros, con los diferentes tipos de lentes e inclusive con esa ayudita extra que le puede dar la marca. Así que creemos que el Realme GT Master Edition es una muy buena opción y además recuerden que es el equivalente a la gama alta que llega a nuestro país y a Latinoamérica.